La motivación personal es la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones y comportamientos. Es lo que nos mantiene en marcha cuando enfrentamos desafíos y obstáculos en la vida. La motivación puede provenir de nosotros mismos o de fuentes externas, como amigos, familiares o mentores. En este artículo, exploraremos 10 revisiones sobre motivación personal que pueden ayudarte a mantenerse motivado y alcanzar sus objetivos. 1. Establecer objetivos específicos. Establecer metas específicas es una forma efectiva de mantenerse motivado. Cuando tiene una idea clara de lo que quiere lograr, se vuelve más fácil enfocar sus esfuerzos y seguir su progreso. Por ejemplo, si su objetivo es correr una maratón, puede establecer objetivos específicos de distancia y tiempo. 2. Encuentra tu porqué. Comprender por qué deseas lograr un objetivo en particular puede ser un poderoso motivador. Cuando tienes una fuerte razón para hacer algo, se vuelve más fácil superar los obstáculos y mantener el compromiso. Por ejemplo, si su objetivo es aprender un nuevo idioma, su motivo podría ser conectarse con personas de diferentes culturas. 3. Celebra las pequeñas victorias. Celebrar las pequeñas victorias en el camino puede ayudarlo a mantenerse motivado y generar impulso para lograr metas más grandes. Por ejemplo, si su meta es bajar de peso, celebrar cada libra perdida puede ayudarlo a mantenerse. 4. Rodeate de gente positiva. Rodearse de personas positivas puede tener un impacto significativo en su motivación y éxito. Las personas positivas pueden brindarte ánimo, apoyo e inspiración cuando más lo necesitas. Por otro lado, las personas negativas pueden drenar tu energía y deprimirte. Para rodearse de personas positivas, es posible que deba dejar de lado las relaciones tóxicas y buscar personas motivadas que compartan sus objetivos y valores. 5. Crea un círculo de influencia. Tu círculo de influencia se refiere a las personas en tu vida que tienen un impacto directo en tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Al rodearte de personas que te inspiren y motiven, puedes crear un círculo de influencia positivo que te ayude a lograr tus objetivos. Esto puede incluir amigos, familiares, mentores o colegas que comparten sus intereses y aspiraciones. 6. Manténgase enfocado en su porqué. Cuando se trata de motivación personal, mantenerse enfocado en su porqué es crucial. Tu por qué es la razón detrás de lo que haces, la fuerza impulsora que te mantiene en marcha cuando las cosas se ponen difíciles. Al recordarte a ti mismo tu porqué con regularidad, puedes mantenerte motivado incluso cuando te enfrentes a desafíos o contratiempos. 7. Acepta el fracaso. El fracaso es una parte inevitable de la vida y puede ser una poderosa herramienta de aprendizaje si lo aceptas. En lugar de ver el fracaso como una señal de derrota, véalo como una oportunidad para aprender y crecer. Reconozca sus errores, analice lo que salió mal y use la experiencia para informar sus decisiones futuras. Al aceptar el fracaso, puede desarrollar resiliencia y tener más éxito a largo plazo. 8. Reflexiona sobre tus errores. La reflexión es una parte importante de aprender del fracaso. Tómese un tiempo para pensar qué salió mal y por qué sucedió. Hágase preguntas como, ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar este conocimiento para mejorar mi desempeño en el futuro? 9. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Tener una mentalidad de crecimiento es esencial para aprender del fracaso. Esto significa creer que sus habilidades y destrezas no son fijas sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la práctica. Cuando tiene una mentalidad de crecimiento, es más probable que tome riesgos, experimente con nuevas ideas y aprenda de sus errores en lugar de darse por vencido cuando se enfrenta a desafíos o contratiempos. 10. Avanza. Finalmente, no dejes que el fracaso te defina.